Bueno, bienvenidos hola, a quienes Salud ven del Movimiento Salud y la salud es vida. Acá estamos de nuevo con Yamila. Yamila, tiene unos ojos verdes impresionantes, Yamila. ¿eh? Gracias, igual que los pintos. Que sí. Lo que ves en mí lo tenés vos, mira cómo viste, aplica. Viste, viste cómo aplica, cómo era la técnica, la, la, la... Coaching ontológico. Coaching, Coaching. ontológico. ¿Eh? Todos los días Crear con el poder de la palabra. Muy bien, todos los días se aprende algo nuevo. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Entonces ella nos va a contar un poquito cómo fue que apareciste en el, cómo fue que me llamaste por qué problema tenías. A ver. Bueno, en, desde chica me gusta patinar, roleo mucho eh, patinaje sobre las cuatro líneas y bueno me caí porque cualquier ramita piedrita. No, no, terrible. El accidente es inevitable y caí con la muñeca pero tenía protector con el codo, que es la única que me quedó, mm. y con el hombro. Y ahí es donde vino el problema, porque no podía levantar el brazo, lo que sería... de ningún... ni lateral, ni de frente, de... No, no se me acuerdo del primer día que viniste. <risa> ¡Ah! Ay, digo, ¿qué me pasó? Y entonces, como bailarina de tango, de belly dance, como todo, dije, bueno, y como coach, dije acá me toca trabajar varias cosas y como vos decís es movimiento, la vida es movimiento. La vida es movimiento. Eh, bueno, y en movimiento me estás ayudando a curar. Muy bien, ¿qué hicimos? Eh, bueno, la primera vez, la primera ya me acuerdo que ya te habías aliviado bastante. Sí, ya ¿Tú? a partir de la primera consulta con vos sentí realmente alivio y con los ejercicios. Exactamente, los ejercicios son importantísimos. Yo digo que para los kinesiólogos, la, cuando el médico le dice tomes tres pastillas en la mañana, a dos a la tarde, bueno, para nosotros es lo mismo. Lo que pasa es que a veces los pacientes son un poco vagos. Y no lo se hacen. ¿no? Ahora, no es mi caso, porque aquí estoy todavía ya puedo, tengo la prueba que puedo levantar el brazo, pasó un mes y medio. Sí, sí. Más igual o menos. le hicimos una terapia por semana, no es que, sí. no es que hicimos todas las terapias juntas, no eh, la distancia acá donde está esta oficina es un poquito lejos, hicimos una yo vengo una vez por semana, entonces la vimos una vez por semana. Eh, lo que hicimos en la, la primera sesión, yo le hice unas maniobras con movimientos para empezar a desbloquear las vértebras. No es quiropraxia. La quiropraxia generalmente son más maniobras un poco más bruscas. Estas son maniobras más lentas y que se repiten y se hacen los ejercicios como para ir desbloqueando los diferentes niveles. Yo me acuerdo que la primera sesión bajó mucho el dolor y aumentó mucho el movimiento. Ahora, ¿qué pasa después? Siempre quedan algunos dolorcitos que son esos que cuestan irse y llevan un tiempo, entonces uno tiene que empezar a estudiar, a ver puntos reflejos y le apliqué la terapia MPS, que yo siempre la mencioné, que la vamos a utilizar un rato ahora porque ya, ya está mucho, mucho, mucho mejor. Exacto, ¿no? <risa> y, aparte lo, lo que tiene de espectacular Fer es que dice, bueno ahora levanta el brazo y cuando se da cuenta que no puedo hacer cierto movimiento un ejercicio nuevo. Claro. O sea, ya hice demasiados ejercicios diferentes y cada uno me fue beneficiando. O claro, sea, que uno, tiene es que uno tiene que ir cambiando constantemente porque eh, eh, los chinos dicen, eh, cuando a veces cuando hay dolores que andan por todo el cuerpo dice el, el, el dragon flies, el dragón vuela. no eso son las personas que sufren incluso los, los casos de fibromialgia, que el dolor anda por todos lados. Entonces cuando uno empieza con las terapias el dolor se empieza a centrar en un punto y eso le dicen en inglés cage the dragon, que es encerrar Exacto. el dragón en un solo lado Exacto. y a partir de ahí le tenés que dar hasta que se vaya no y se utilizan puntos reflejos movilizaciones, ejercicios no es una sola técnica que uno utiliza eh, realmente uno tiene que trabajar mucho el cerebro para estar concentrado en lo que... así que vamos a mostrarles un ratito ¿eh? Dale, bueno, vamos manos a la obra este, a ver, estirá, ¿cuál es el bracito? el bracito Izquierda, vamos hacia atrás, llevarlo hacia atrás, vamos a viendo, bien. bien, esto no lo podía lograr antes. Ajá. Ahora me el otro, lleva el otro, bien, ven que el otro todavía llega un poco más todavía, o sea que este todavía está un poco rígida, sobre todo acá en esta zona. Bien. Así que lo que voy a hacer, un, un poco, unos puntos de dígito de presión, de con ¿Eh? No, no, ahora relájalo. Okay. Eh, generalmente yo trabajo toda la zona del cuello, la zona de escalenos, puede ver mi video de escalenos. Y vamos, utilizo algún aceite para que penetre mejor la corriente eléctrica. Eh, vamos a hacer algunas movilizaciones, algunos movimientos rotatorios. Ay, qué rico que huele. Este es lavander. La la ¿Cómo se dice? En... Lavanda. Lavanda, lavanda. Aceite de lavanda muy bien vamos, voy a pedir que flexione esta pierna muy bien y voy trabajando diferentes puntos tanto del hombro como de la pierna y vamos a ver de a poco ya empezó a ser ritmo me encanta ese ruido. ¿Cómo no, no, se pero, comunica? Pero, no, pero el, el, el estómago. Ah, el estómago no falla. Pero no, no te hizo antes, no No. No, no. Gente cuando explico a veces la técnica de mi especie sobre todo cuando <risa> trabajo los puntos del estómago, de, de, de los del meridianos del estómago, empieza a hacer ruiditos los intestinos. Para acompañar el, el ruido que hacen estos aparatitos y una de las cosas buenas que tiene la terapia MPS es que es prácticamente indolora a veces sí se siente eh, como al principio, sobre todo cuando uno no está acostumbrado como que te están clavando una agujita pero no, no hay ninguna agujita acá si sí, no sé, es como magia esto vos me aplicás en diferentes puntos y se, se me pula bueno, yo como en mi experiencia muchas personas cuando uno está aplicando los pies, sienten a veces como corrientes que le corren en el cuerpo o en la cabeza. Vos estás aplicando algunos puntos en el pie y refieren como que le corrió un correntazo en la Así. cabeza. Ver, ahora, estirá este y dobla el otro. Muy bien. Con ella trabajamos varias técnicas. ¿no? Entre ellas, este, trabajar las cicatrices. Hemos trabajado cicatrices. Sí, recuerden que las cicatrices cuando uno trabaja las cicatrices libera la energía del cuerpo si hay alguna energía bloqueada, se libera el cuerpo está todo conectado, no hay nada liberado al azar por lo tanto, uno cuando pone un aparatito en una punta y conecta al otro ya vemos que cambian, cambian los ruidos de los aparatos porque la corriente pasa desde una punta hacia la otra, entonces depende de lo que uno quiere lograr, depende de lo que uno quiere lograr es donde pone eh, los aparatitos, y es como que se da la sensación de que establecen como una conversación entre eso. Parece que se están y, comunicando. Parece que se están comunicando. No, y el tema es como, es como una magia estos aparatitos, que yo no los conocía, los conocí con él, pero si no podía hacer un movimiento, después de ponérmelo, lo hago. Es increíble. Y después el, el alivio posterior. Uno tiene que ir de, desbloqueando fascias, desbloqueando canales, desbloqueando cicatrices. Incluso a veces estimulando órganos. Cada órgano tiene sus puntos y depende cómo estimula. Porque los aparatitos tienen tres diferentes niveles de de aplicación o sea tienen corriente negativa corriente positiva y corriente positiva negativa uno cambia la polaridad del aparato según lo que quiere lograr a ver estira un poquito el brazo mira ahí se aflojó ya no Sí. sí se aflojó como Súper. vemos ahí ya este estaba mucho más tenso voy a incluso a aplicar unos puntos acá en esta zona para aflojar el, esta zona a estirarlo comparativamente con el otro todavía le queda un poquitito pero se aflojó ahí sí. y tiene nive diferentes niveles de intensidad depende, generalmente cuando una persona lo, lo aplico por primera vez eh, le pongo una intensidad mínima a la medida que la persona se acostumbra yo lo utilizo a mí mismo con intensidad máxima aparte a mí me encanta la corriente soy hijo electricista así que ¿verdad? Sí. <risa> El técnico en electrónica, trabajó en Radio del Mundo 50 años ah. y a mí me encantaba estar con los cables y pegándome patadas. Yo cuando estaba en la universidad siempre agarraba ahí y, y, y todo lo que hacía en corrientes, aplicación de corriente era lo primero que hacía a mí. Ah. <ríe> me explicaban la corriente, se me movía el brazo así y decía, no, más fuerte, más fuerte. Me hacen una pregunta, perdón mi ignorancia, ¿no? Sí. ¿Esto tendría que ver con, un poco con la acupuntura? Sí, está, este, lo, el, el MPI es una técnica que realmente la inició una persona, el doctor Bruce, eh, que es acupunturista. O sea, uh -huh. utiliza eh, conceptos de la acupuntura Para como, los como, meridia, como ¿no? dicen West Mid-East, o East sí. mid el, hay un concepto asiático y un concepto occidental, en los dos incorporados, okay. o sea, el concepto asiático es que trabaja puntos de, acup de acupuntura, tiene una base de acupuntura, pero también trabaja puntos de los trigger points, los puntos gatillos, trabaja en lo que sea sobre las cicatrices, hoy en día se está trabajando sobre las contusiones, Contagion. Contagion si sí. sí, se está utilizando en contusiones, en, en contusiones. A veces uno se le olvida los no términos, terrible. Sí. ¿Y entonces qué pasa? Ahora le voy a aplicar también igual del otro lado. Yo todavía no hice el curso, yo hice el curso de cicatrices, hice todos los niveles de, de los diferentes meridianos, pero el de contusiones es para aquellas personas que tuvieron accidentes y se les tienen in, in, como se, eh, inflamaciones en, en el cráneo. Y aparentemente está dando muy buenos resultados. Cuando pueda lograr el curso, son mil y pico dólares, así que. <risa> Generalmente, los que trabajamos la técnica estamos tan acostumbrados a veces a que eh, pasen cosas que mmm, parece que no son normales. O sea, dolores que estaban de ahí por años y años y años, y de golpe hiciste una o dos aplicaciones y se fue el dolor. Este es uno de los puntos que yo siempre enseño que es el corazón 7, que es el punto del el Valium el, el equivalente al Valium o sea que son puntos que relajan por lo tanto si yo aplico si yo a veces aplico varias personas esta técnica porque también la técnica tiene un tiene un cable, un conector, ah, yo estoy conectado con ella, si yo suelto mis manos de los aparatos, dejan de funcionar. ¿Eh? Uh -huh. Por más que esté apretando el botón de, de prendido, dejan de funcionar, entonces yo estoy conectado con vos, yo estoy absorbiendo en corriente también. Entonces yo lo aplico a muchas personas, muchas veces me pasa que me quedo dormido, porque me estimula el parasimpático y... A ver, estirar de nuevo un poquito el hombro. Muchísimo mejor. ¿Está mejor. Generalmente uno lo que siente muchas veces es que se aflojó. Por adentro uno siente que así, se aflojó. Instantáneo, claro. es impresionante. Entonces uno también, después, muchas veces lo que yo trabajo son las técnicas rotatorias de ir flojito, flojito, déjamelo moverlo. Voy hacia adentro y hacia afuera. Voy moviendo en diferentes ángulos y voy rotando. Lo puedo hacer pasivamente, o sea que lo hago yo, o puedo solicitar a ella que acompañe el movimiento. ¿eh? Ahí vamos. Entonces esto lo puedo trabajar lo ir trabajando en diferentes ángulos. ¿sí? Generalmente, muchas veces en la universidad nos enseñaban a hacer tracciones, pero casi nadie trabaja lo que sería la tracción con rotación. Generalmente, uno aprendía a hacer tracción, a traccionar, pero no a ir rotando mientras voy traccionando. ¿eh? Esto se puede hacer de varias formas. Yo quiero hacer una tracción un poquito más fuerte. A ver. <risa> <risa> no, eso, esto es para firmar nada más, ¿eh? esto es para firmar, ¿sí? esto es para firmar, ¿eh? yo puedo ir traccionando y puedo ir rotando al mismo tiempo, hágselo conmigo, acompáñame, Estos son movilizaciones, no son manipulaciones quiroprácticas ni nada por el estilo, son movilizaciones, y se está acompañando el movimiento, y yo lo voy haciendo en diferentes ángulos, voy cambiando la angulación, aflojo, a ver estirar un poquito, bueno. ¡Ah! wow, <risa> qué cambio, eh Cosa haces magia con tus aparatitos, y... muy bien y eso es todo bien. por hoy, bienvenidos a Quine Salud TV, ahora le toca a Jerry que lo tengo que estirar <risa> Gracias, Fer. Si le gustó el video, póngale un me gusta. Suscríbase al canal, síganme en el Facebook y apriete la campanita. Y recuerde bajar mi guía de vida, va a aprender muchísimo. Muy bueno, para, para no dejarlo de lado, yo utilizo mucho los cristales chinos. Lo que tienen los cristales chinos en general me ahorran mucho trabajo. Cuando yo trabajo, vamos a irnos de este lado. Lo que tienen los cristales chinos es que a mí me permiten deslizar, sobre todo sirve mucho para trabajar las fricciones para aflojar un grupo muscular como ven yo fijo con un cristal y con el otro voy deslizando, hay, hay muchas cosas en general que yo hago pero me sirven eh, eh, porque si yo trabajo con la mano con la mano yo puedo trabajar muy bien cuando quiero trabajar un punto ¿sí? pero para deslizar no es lo mismo. Yo me no, Es un poquito más, más complicado deslizar con la mano. Con el cristalito agarro y enseguida se, se produce una hiperemia. O sea, la sangre empieza a circular esa zona. ¿Eh? Voy haciéndolo con el cristalito chino. ¿Sí? Uno fija y el otro fricciona. Es muy simple. Hay más cosas que se pueden hacer, pero simplemente se los quería mostrar. Recuerde compartir el video con todos los que lo necesitan.